Bueno, para mí es un verdadero gusto poder grabar otro video sobre las tablas de amortización, específicamente de cómo se vislumbraría prácticamente la tasa de interés y los pagos. Y adicionalmente también quisiera exponer cómo sería el registro contable de los mismos, igual también el registro del pago o también del cobro. Soy Marco Antonio Posligua, muchísimas gracias por ver este video. Bien, vamos a empezar. Nosotros tenemos ahora unos ejercicios um, de un préstamo. Aquí le hemos puesto de 10 mil dólares a una tasa in, de interés trimestral, que tenemos el 3%, los pagos van a ser semestrales, tenemos una tabla de amortización que va a ser pagos iguales y el tiempo de la amortización van a ser de tres años. Bueno, en este caso nosotros tenemos primer punto, eh hacer los pagos semestrales, quiere decir que van a ser dos pagos anuales en teoría y se va a extender durante tres años, por eso es que tenemos dos seis pagos bueno. ahora, lo que nosotros tenemos que vislumbrar específicamente es aquí la tasa de interés trimestral y obviamente el pago se va a hacer, como habíamos dicho, en forma semestral pero ¿cuál es la incidencia? miren esto si nosotros tomamos en consideración que tenemos, vamos a poner un ejemplo, de un 12% anual, esto significa que vamos a tener, si es que hacemos una tabla de amortización en donde vamos a hacer un pago, en, eh, en este caso semestral, vamos a poner esos 12, ¿no es cierto?, 12%, le vamos a multiplicar por, obviamente, 6 meses dividido para 12. Eso sería en la práctica y obviamente eso corresponde, si es que nosotros simplificamos, por ejemplo en este caso la sexta 1 y la sexta de 12 nos va a dar 2 eso significa que se va a dividir el valor en, para 2, o sea 12% dividido para 2, por lo tanto nos va a dar una tasa de interés eh, semestral del 6% bien, eso es cuando nosotros tenemos un hago eh, o una tasa de interés anual. Pero ahora nos está diciendo que tenemos una tasa de interés trimestral, eh, trimestral de 3%. Hacemos el proceso completamente inverso. Eso significa que vamos a colocar de un trimestre, lo vamos a extender a un año si es que queremos saber eh, el interés del año. Entonces eso significaría que tenemos que ver ¿Cuántos pagos trimestrales tenemos en el año? Serían 4. Por lo tanto, multiplicamos 3 por 4. Nos va a salir, en este, en este caso, 12%. Pero nos está diciendo ahorita, en este preciso instante, que tenemos que hacer un pago semestral o varios pagos semestrales. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar en vez de 4, podríamos multiplicar por 2. Por lo tanto, vamos a aplicar, una tasa del 6%. Eso es el primer punto que tenemos que tomar muy en consideración para poder aplicar la fórmula que tenemos aquí presente, la que estoy señalando, que es fundamental, que es la tasa de interés simple. Esa es la que nosotros ocupamos aquí en Ecuador, eh, eh, obviamente con el parámetro legal. Establecido. Entonces, eso significa que vamos a ocupar. Sin embargo, como nos está diciendo la tabla de amortización con pagos iguales, hay una fórmula específica en, aquí en, la, eh, eh, en el Excel que podríamos aplicar para sacar el valor final, la tasa. Tenemos el 3%, vamos a sacar el 3%. Como es semestral, lo vamos a multiplicar por 2. El número de periodos, obviamente, va a ser el número de periodos 6. Y el valor actual, vamos a sacar que es 10.000. Por lo tanto, el pago de la cuota va a ascender a 2.033.63 unidades monetarias. Podríamos poner euros, podríamos poner dólares o la moneda local. Entonces, vamos a copiarla. Al momento que tenemos esto, eh, vamos a extenderla hacia toda la tabla. Y vamos a sacar, obviamente, lo vamos a poner en valores eh, generales. Y lo vamos a poner en números, que es lo que nos interesa al momento. Vamos a poner así, de acuerdo. Bien, entonces, tenemos el... Eh, oh, estamos iniciando con la construcción de la tabla de amortización y vamos a poner aquí el préstamo 10 mil dólares, obviamente el capital el interés tenemos la fórmula del interés como les había mencionado anteriormente y vamos a sacar los 10 mil por ¿no es cierto? tenemos el 3% como es semestral vamos a multiplicar por 2 para ir si, eh, o seguir con el el, el tema o el cálculo anterior que habíamos hecho. Ya no le multiplicamos por el tiempo porque ya estamos haciéndolo en forma semestral. Entonces nos va a dar el valor de 600. Ahora, la amortización obviamente va a salir el pago total de la cuota menos el respectivo interés. O sea, eso se va a amortizar en forma semestral. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer solamente es extender la fórmula de acuerdo a los parámetros Vamos a poner la amortización como tal, vamos a restar, y con eso vamos a extender la fórmula. Simple, igual el interés, vamos a extenderlo, y la amortización como tal igual. Ahora, para comprobar que el valor es eh, lo que hemos obtenido, está bien, vamos a sumar, ¿no es cierto?, la amortización. Entonces nos va a dar el valor final de $10,000. Iniciamos con $10,000 y terminamos con $10,000, que es el pago final que nosotros tenemos que hacer. Bien, hemos hecho nuestra tabla de amortización. Hemos calculado, hemos puesto en relevancia la tasa de interés, sea en este caso trimestral y lo hemos acoplado al semestre. ¿De acuerdo? Igual hemos hecho algunas explicaciones del caso. Ahora, viene el registro contable de, eh, del préstamo, en este caso, ¿no? Porque tenemos que recibir, vamos a recibir una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero también la tenemos que cancelar, tenemos que pagarla. Bueno, para el registro contable, obviamente, tenemos que hacer el diario, eh, el libro diario. Entonces, tenemos, vamos a, Registra, vamos a recibir, ¿qué cosa? Primeramente vamos a reci re recibir bancos, que generalmente es bancos. Y va a ir contra la cuenta, en este caso de préstamo, ¿no? Préstamo, documentos por pagar. Y vamos a registrar dichos valores. Entonces tenemos el capital... que tenemos ya registrado inicialmente, que serían los 10 mil dólares. Bueno, aquí mmm, hemos cumplido con este particular. Ahora nos faltaría, obviamente, eh, registrar en nuestros, en un, en un mayor, que sería pertinente, obviamente, para tener toda la información al respecto y hacer eh, el registro completo, ¿no? Es, es, es fundamental entonces vamos a copiar vamos a hacer nuestros mayores le vamos a colocar aquí vamos a destinar también un espacio por acá y vamos a extendernos un poquitín, un poquitín más acá bien listo entonces creo que con esto estamos eh, prestos estamos listos entonces vamos a copiar la cuenta banco o sea, ingresa 10 mil dólares es correcto. Tenemos un préstamo que la vamos a registrar también. Un préstamo por pagar, obviamente, tenemos en la cuenta del, a ver, una cuenta creadora. Bueno, ahora viene el otro proceder, o sea, ya el registro del pago como tal. Ya tenemos el registro del préstamo eh, correspondiente y ahora nos toca, obviamente, hacer, el pago, ¿no? Cuando llegue el momento de pagar, dependiendo del tiempo, ¿no? Si es un, en este caso semestral, vamos a esperar los seis meses y vamos a pagar. Bien, ¿y cómo hacemos ese registro? Miren, eh, tendríamos que ver nuestra tabla de amortización al respecto y poner los valores pertinentes. Bueno, vamos a ver, vamos a poner préstamo por pagar. ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el valor? Obviamente el valor de la amortización. ¿sí? Pero adicionalmente tenemos eh, que registrar el interés, ¿no? Porque vamos a tener que pagar un interés, tenemos que pagar el, el valor eh, del préstamo, ¿no? Entonces vamos a poner intereses pagados, ¿no? Y vamos a colocar, obviamente... Los 600 dólares que habíamos calculado inicialmente. ¿Contra qué cuenta? Contra bancos, como hemos utilizado inicialmente. Pero ¿cuál es el valor de bancos? Va a ser el pago de la cuenta. Bien. Para ir, obviamente, terminando el ejercicio, nosotros vamos a colocar los intereses pagados, que es una cuenta que no la teníamos registrado. Bien. Eh, tenemos el préstamo por pagar, como ustedes pueden observar, va a tener una consecuencia, o sea, va a ir disminuyendo dicho valor. Si es que ustedes quieren considerarlo, vamos a poner eh, un igual y vamos a restar. no Y este valor que tenemos aquí nos va a salir exactamente el mismo o la misma suma y que tenemos en nuestra tabla de amortización ¿de acuerdo? y en bancos vamos también a registrarlo ¿sí? aquí nos va a disminuir un poquito más porque es el costo del dinero que estamos registrando vamos a poner vamos a ver cuánto nos, nos sale o nos quedaría al respecto momentáneamente ¿no? tendríamos que hacer todas las transacciones del caso para conocer cuál sería el efecto final bueno como ustedes conocen, la cuenta bancos vamos a ponerla en consideración directamente en, en, nuestros, en nuestro balance final eh, con los valores, con los registros completos y totales. El préstamo por pagar va a ir disminuyendo paulatinamente en cuanto vayamos pagando y los intereses pagados es una cuenta de gasto que se va a registrar en el estado de pérdidas y ganancias. Eso es con respecto a, al registro completo eh, cuando nosotros adquirimos un, un, un préstamo, ¿no? Ahora, no solamente hay este tipo de registro, sino que también tenemos, por decir un caso, la póliza de acumulación. Aplicamos prácticamente los mismos criterios al respecto. Pero vamos a ver, aquí le cambió un poquito también el tema, para eh, estar bastante, eh, eh, o hacer, eh, hacer otro tipo de, de, de ejemplo. ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una póliza. La póliza obviamente va a, nace un día, nosotros tenemos tal vez un, un capital, y queremos colocar en eh, una póliza para ganar un poquito más de dinero. Puede ser a nivel de empresa o a nivel personal. Vamos a poner un ejemplo que tenemos un valor de $5,000, una tasa de interés mensual del 1% y un tiempo eh, que vamos a colocar de 7 meses. El interés eh, en este caso nos dice mensual, pero siempre tenemos que tomar en consideración que vamos a utilizar el interés simple. Podríamos utilizar el interés compuesto siempre y cuando la entidad nos otorgue. En los préstamos no se puede hacer el uso del interés compuesto eh, por aspectos legales. Sin embargo, la entidad financiera, si es que quiere captar tal vez a mayor cantidad de, de usuarios, podría ofrecer una tasa atractiva, un interés compuesto o el interés, como se sabe decir, un interés sobre interés. Pero lo normal es un interés simple, tanto para un préstamo como también para pagar intereses, bueno, vamos a ver, nos está diciendo la tasa de interés mensual que sería del 1%, eso significa si es que tenemos el 1% en este caso y tenemos un tiempo, va a ser um, de 7 meses, nosotros vamos a multiplicar el 1% por 7, por entonces nos va a salir un valor del 7%, quiere decir que se va a pagar un 7%, Puede ser que haya una variación, podríamos poner un interés, una tasa de interés anual, ¿no es cierto?, aquí vamos a poner anual, del 12%. Eso significaría que vamos a utilizar otra, otro mecanismo, por decir un caso, vamos a poner el 12%, ¿no es cierto?, como tenemos el interés por el tiempo... Psst, Vamos a solamente tomar una parte de la fórmula antes de cualquier cosa. Entonces vamos a hacer esto. El 12% por 7 dividido para 12. ¿Por qué? Porque tenemos 7 meses y el año tiene eh, un tiempo, mm, o el número de meses que tiene un, un año son 12. no Por eso podemos así. Y obviamente nos va a salir el valor que ustedes tienen ahí en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos a regresar con eh, la parte inicial que habíamos puesto del 1% y le vamos a poner con interés mensual. O sea, en este caso tenemos un 7%. Bien, eso significa, ¿no es cierto? Si es que nosotros multiplicamos los 5.000 por, ¿no es cierto? En este caso... Sería el 7%. Ya está considerado el tiempo. Entonces multiplicamos nada más y nos va a salir el valor total que tendríamos de interés. Interés en valor. O sea, ese es el valor que nosotros vamos a recibir luego de 7 meses. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Cómo puedo yo registrar contablemente esto? Es bastante sencillo. Eh, vamos a utilizar igualmente, voy a copiar algunos de los, más bien vamos a copiar eh, las, en este caso las test para simplificar un poquito el trabajo, vamos a borrar los datos que teníamos anteriormente eh, registrados, uh, me va a permitir hacerlo para poder obviamente trabajarlo en este sentido, ¿de acuerdo?, entonces tenemos esto. Vamos a ir viéndole los diferentes contextos. Sí. Al respecto. Pero me parece que uh, ahí estamos. Perfecto. Entonces vamos a colocarlo. Vamos a poner obviamente esto. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a, a, a registrar este, eh, este, estos valores? O sea, el registro contable eh, correspondiente a la póliza. Podríamos hacerle de dos formas. Una es registrar eh, la póliza, lo que nosotros hemos puesto en el banco, y luego registrar obviamente el interés. Sin embargo... Considero que como nos entregan ya un documento al momento de hacer la póliza o registrar la póliza o poner nuestro dinero dentro del banco y generar la póliza correspondiente, eh, nos entregan un documento. Este documento es eh, el valor que nosotros tenemos, el interés y también va a haber una retención, que es del 2%. Entonces, para mi modo de ver, yo le pondría de esta forma. Vamos a poner el registro inicial que sería de la siguiente manera. Bien, entonces, eh, va a ingresar para nosotros la póliza de acumulación, le podríamos por cobrar, si es que quieren poner póliza o documento por cobrar, va a ingresar algo más, ¿no es cierto? Eh, en este caso va a ingresar eh, los intereses por cobrar, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener este particular. Eh, también, bueno, va a haber las contrapartidas, las, las, las cuentas eh, eh, que es, van a estar obviamente ligadas a este, a, este, a este punto. Sin embargo, nos faltaría algo más para poder obviamente finalizar eh, este, esta primera parte, que sería eh, específicamente la retención ¿sí? del 2% de impuesto a la renta. y esto contra obviamente bancos ¿cierto? porque está estamos obviamente sacando dinero eh, o poniendo ese dinero en, en otra cuenta digamos así que sigue la póliza bancos o puede ser en efectivo ¿no? podemos utilizar caja y tenemos intereses ganados bien. Esto sería ya el registro. Bien, tenemos eso. Vamos a ir colocando los valores. Tenemos la póliza de acumulación, que sería el valor de los 5,000, ¿no es cierto? Los bancos igual va a ser el valor, el mismo valor, no va a variar. Tenemos los intereses por cobrar, sería, vamos a ponerle mejor dicho acá primero, los intereses por cobrar sería los 350 dólares. Tenemos el 2% de retención, miren esto, por el 2%. Quiere decir que nos van a retener por esta transacción 7 dólares. Y obviamente tenemos que poner los 5 mil dólares más los 350 menos los 7 dólares. Los intereses, perdón, aquí tendríamos que hacerlo. Eh, tendríamos que hacer solamente los intereses menos los 7 dólares. Corrijo. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos los valores eh, totales. En total o en, en general, tiene que ser, como ustedes saben, por partida doble, el haber igual al, al debe o viceversa. En este caso se cumplen los dos puntos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Estamos registrando, desde mi punto de vista, ya el documento que vamos a, a recibir eh, por parte de la entidad financiera, tendríamos en este caso los 5 mil, nos van a dar al finalizar los 343 dólares, eh, por el tiempo que nosotros, eh, por contrato, obviamente, um, o por acuerdo entre las partes, vamos a recibir eso, y obviamente también está la retención, que el documento que nos, nos, nos dan va a contener la retención correspondiente, ¿de acuerdo? Que va a ser del 2%. Bien, entonces ya tenemos nuestro asiento contable ya eh, completo y podemos eh, avanzar. Vamos a hacer el registro, vamos a poner póliza de acumulación. Bien. Sí, vamos a poner obviamente los 5,000, ingresa ese documento. Tenemos también los intereses por cobrar. Tal vez algunas personas lo van a poner directamente como parte de la póliza. No le veo ningún inconveniente al respecto. Vamos a copiar otra T por acá. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo. Entonces, este valor lo vamos a poner la retención. que estaría a favor nuestro? que sería el valor de 7 dólares? ¿Sí? Bancos, que en este caso eh, no es que salga un valor negativo, o sea... El banco tiene una, una connotación, su naturaleza es realmente eh, una, una cuenta deudora. Sin embargo, solamente por efectos de este ejercicio tenemos una, una, eh, un resultado eh, en la parte acreedora. Y tenemos también los intereses ganados que tenemos de 350 dólares cada uno. De estos valores va a ir a, a, a diferentes eh, partes de, de, de, de cada uno de los, de los estados financieros. Por ejemplo, la póliza de acumulación y los intereses por cobrar, obviamente van a, a estar dentro de lo que es los activos. La retención va a estar momentáneamente ahí hasta que se haga la, la liquidación del impuesto a la renta, que prácticamente podría decir que al finalizar, vamos a tener un, un valor a favor o eso va a cumplir o va a cubrir algunos de los valores que tengamos que pagar por impuesto a la renta. Tenemos la cuenta bancos, que en este caso es la salida de dinero para poder colocar en la póliza y los intereses ganados que va a ir en el estado de pérdidas y ganancias eh, como una ganancia propia que, que, que se tendría. no Bien, entonces al momento que ya tenemos esto y hemos registrado hemos puesto en consideración todos los valores que se están colocando por parte de nosotros y obviamente también el banco en, su, eh, en la transacción nos está entregando la documentación. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ya cambia, uh, o sea, se termina el tiempo, pasan los siete meses y el banco nos tiene que devolver el valor? Eh, con los intereses por la transacción como tal. Entonces, vamos a recibir, ¿qué cosa? Bancos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué valor vamos a recibir de bancos? Vamos a recibir específicamente, ¿no es cierto? Los 5,000 más los 343 dólares. Este es el valor que nosotros vamos a eh, percibir por eh, poner nuestro dinero ahí, ¿de acuerdo? Y, obviamente, se va a dar de baja automáticamente la póliza de acumulación ¿Sí? ¿De acuerdo que serían los $5,000. Y también se va a dar de baja los intereses por cobrar. que le hemos dividido de esa manera para poder hacer mucho más eh, fácil la explicación? Vamos a colocar aquí, por ejemplo, la póliza de acumulación. Si ustedes pueden ver, se cierra. Entonces ya no tendríamos la póliza de acumulación en este caso. ¿Sí? Bien. Los intereses por cobrar... Al registrar igualmente los 343 dólares, esta automáticamente se cerraría. ¿De acuerdo? Y eh, bancos, vamos a registrar los 5.343. Eh, en teoría, no le voy a cerrar esta cuenta, pero en teoría nos quedaría un valor a favor. Eh, obviamente... Como hemos vi, eh, visto desde un principio, lo único que hemos realizado es la contabilización exclusiva, tanto de un préstamo como una póliza de acumulación en forma completamente separada. Y cada una de estas cuentas va a ir a la, al final eh, a arrojar o a colocarse de, eh, en ciertos eh, puntos dentro de los diferentes estados. Eh, como habíamos dicho, la retención prácticamente eh, es un valor a favor, eh, de, la, de la persona o de, de, del contribuyente en este caso, sin embargo, eso quedaría ahí en stand-by hasta hacer la conciliación tributaria. Si es que, por decir un caso, la persona tiene eh, un valor a pagar de impuesto a la renta, eh, eh, el valor de retención va a disminuir de acuerdo a, lo, a, a, a los diferentes valores que tenga en su haber, ¿no? Y puede ser en este contexto, si es que las retenciones son mayores al impuesto a la renta, puede existir un pago, bueno, un valor a favor del contribuyente y eso puede generar en el futuro un pago en exceso. Y así... Podríamos ir eh, analizando los, las diferentes cuentas, los diferentes contextos, para poder ver qué es lo que sucede en lo posterior. Sin embargo, nos hemos centrado exclusivamente en el registro tanto del préstamo como una póliza de acumulación, como ustedes pueden observar. Yo les agradezco infinitamente por la atención a la presente y cualquier cosa, cualquier duda, estoy presto para poder ayudar. Saludos y gracias.